Lo que nos da a pensar por el resultado sesgado del informe es que la relatora recibe una sola versión de los hechos, la versión del gobierno. Hola a todos y bienvenidos a nuestro canal Noticias al Día, de lo que la gente rumora como un chisme, aquí siempre lo contamos como primicia. Antes de que comencemos, les recuerdo suscribirse a nuestro canal, activar la campanita de notificaciones para que no se pierdan ninguna noticia y compartir este canal con todos sus amigos y familiares en redes sociales. Ahora sí, comencemos. ¿Cuál es el interés? que está ocultando? ¿Qué hay detrás del informe de la Redactora Especial de Derechos Humanos de la ONU para encubrir los crímenes contra presos políticos en Venezuela? La excusa que dio era de Wuhan sobre las sanciones internacionales que lo hablamos precisamente en nuestra anterior noticia que pesan sobre algunos funcionarios y organismos del gobierno dictatorial chavista para explicar la profunda crisis que sufre el país El informe preliminar no podría ser más decepcionante Alena es la relatora especial de los derechos humanos sobre lo que ocurre con respecto a la versión de los derechos humanos y delitos de lesa humanidad en Venezuela lo excusa sobre sanciones que a nivel internacional hay contra algunos funcionarios y organismos venezolanos. La inmediata reacción de familiares y víctimas de tortura y violación al debido proceso contra presos políticos no se hizo esperar. ¿Qué tiene que ver las sanciones con que se tortura, asesine, criminalice a personas que el gobierno dictatorial de Nicolás considera enemigos políticos? La pregunta que la relatora no pudo responder. La alta comisionada para la ONU, Michelle Bachelet, al final de su informe anual del 41 periodo de sesiones del Consejo de Derechos Humanos, en julio de 2019 solicitó apoyar para que su oficina se centrara en garantizar la rendición de cuentas por los abusos y socavaciones de derechos humanos en la República Bolivariana de Venezuela. La comisión de Bachelet es expulsada por Nicolás después de ese primer informe, donde en cadena nacional la llamó mentirosa y enemiga de Venezuela. Luego el segundo al mando, Diosdado Cabello, organizó una marcha en contra de la actitud hipócrita, sumisa y cómplice de la señora Bachelet. No contentos con eso, el canciller Jorge Arreaza llegó a decir que ese informe lo había dejado escrito el anterior comisionado que no hablaba de las sanciones como causantes de todo lo que ocurría en Venezuela y hasta se atrevió a afirmar que el pueblo venezolano había sido tan perseguido como el pueblo judío. Bachelet en ese primer informe reconoce que en algo las sanciones han agravado la crisis económica pero también las excluye de haber producido la grave crisis producto de la mala asignación de recursos, la corrupción y la falta de mantenimiento de las infraestructuras públicas, así como el grave déficit de inversiones, el cual han dado lugar a vulneraciones. En muchos casos debido a esto al deterioro de servicios básicos como el transporte público y el acceso a la electricidad, el agua y el gas natural, según lo dijo así en su momento. A Nicolás como a la cúpula chavista les molestó que Bachelet Hablara sobre las medidas coercitivas unilaterales en las que dijo que la economía república bolivariana de Venezuela Especialmente su industria petrolera y sus sistemas de producción de alimentos Ya estaban en crisis antes de que se impusiera la sanción sectorial Las cifras publicadas por el Banco Central de Venezuela el 28 de mayo de 2019 Ponen de manifiesto que los indicadores económicos fundamentales habían empezado a degradarse radicalmente mucho antes de agosto de 2017. Las conclusiones de su informe para ese momento fueron devastadoras para Nicolás y su gobierno dictatorial. La alta comisionada ante los 47 países que conforme el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas denunció lo siguiente. Que el Estado ha denegado sistemáticamente el derecho de las víctimas de violaciones de los derechos humanos a la verdad, la justicia y la reparación. La impunidad ha permitido que se repitan las vulneraciones de los derechos humanos, ha envelentonado a los autores y ha marginado a las víctimas. En cambio, las recomendaciones y conclusiones de las actualizaciones orales de Bachelet fue notable y la mención de fuertes denuncias por parte de sus altos oficiales fueron silenciadas. Los continuos viajes de Jorge Arreaza a Ginebra y su campaña internacional de que las sanciones son un crimen dieron sus frutos. Desde su comisión se instaló en Venezuela en septiembre de 2019, de nada han servido lo que dicen bastante de la nueva etapa de bachelet con Venezuela. La mayor parte de sus actividades en Venezuela han estado dirigidas a dictar talleres de protocolo sobre derechos humanos. Muchos familiares de las víctimas observaron con indignación y con asombro la publicación que hizo la Cancillería venezolana. Celebrando la realización de un taller de derechos humanos entre la oficina de la alta comisionada e instituciones del estado En donde el presidente de la corte de marcial, el general Edgar Rojas Borges Quien está señalado por crímenes de lesa humanidad Él mismo es el que entrega los diplomas frente a representantes que se supone deben proteger los derechos humanos Algo totalmente absurdo Como bien lo dijimos por este medio todo el 2020 fue escenario de las denuncias, cada vez más crecientes de las víctimas de violaciones de derechos humanos en Venezuela. En julio de 2020, la doctora Bachelet, en el informe anual del 44 periodo de sesiones del Consejo de Derechos Humanos, hizo una recomendación principal los Estados miembros deberían plantearse la suspensión o levantamiento de las sanciones sectoriales a la República Bolivariana de Venezuela, que supuestamente obstaculiza los esfuerzos del gobierno para hacer frente a los efectos combinados de la situación humanitaria y la pandemia sobre la población. La excusa que ha mantenido el gobierno dictatorial de Nicolás son las sanciones. Lo que ha hecho Nicolás en este caso es maquillar una mejor imagen en materia de defensa de derechos humanos ante la comunidad internacional. Pero contrario a eso, las Naciones Unidas, a través de sus procedimientos especiales, no parece que le facilitará la maniobra, afortunadamente. Eso se evidencia con el nombramiento de la misión independiente sobre la determinación de los hechos sobre Venezuela para investigar aquel informe demoledor de Bachelet en julio de 2019 lo que dio la posibilidad a las víctimas de defenderse y tener una voz que realmente las represente. Incluso después de que el gobierno dictatorial de Nicolás impidió que dicha misión ingresara a Venezuela, las víctimas de violaciones de derechos humanos lograron dar testimonios de crueles torturas sufridas en manos de funcionarios revelando patrones de violación sistemática de derechos humanos. En la presentación de su informe en septiembre de 2020, frente a los 47 miembros del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, señalaron a Nicolás y a más de 100 funcionarios como responsables de crímenes de lesa humanidad, echando por tierra las declaraciones de Bachelet sobre un gobierno comprometido con los derechos humanos. Las víctimas y sus familiares de violación de derechos humanos en Venezuela se preguntan si Bachelet va a ignorar las denuncias que sus delegados en Venezuela han recibido de ellos a través de denuncias personales, cartas e informes de organizaciones no gubernamentales. Aquí es donde nace una gran pregunta. ¿Cómo va a exponer Bachelet un logro de su gestión, la liberación de los 12 pemones, sin mencionar la muerte de Salvador Franco por falta de atención médica y alimentación? ¿Qué dirá sobre los casos que siguen abiertos de la misión independiente, como por ejemplo el caso número 17 del capitán Corbea Rafael Acosta Arevalo, cuyos asesinatos y torturadores continúan libres? Luego de ese informe, la visita de la relatora especial Elena de Wuhan estaba ampliamente denunciada, pero lo que causó malestar realmente es que pasó desapercibida ante los líderes de la oposición. No se vieron manifestaciones de apoyo a las víctimas de las violaciones de derechos humanos frente a las puertas de la ONU. Molly de la Sota recordó que la ONG que representa solicitó con anticipación una reunión con la relatora Alena de Juan y no obtuvo respuesta. Antes de todo, queríamos presentarle la lista de militares que tienen procedimientos especiales de grupos de trabajo de las Naciones Unidas donde se solicita su liberación, así como algunos que han cumplido la pena y continúan presos ilegalmente y torturados. Asimismo, el hecho de que los militares en Sevin, Ramo Verde y La Pica tienen 11 meses sin visita familiar ni de abogados. La oficina de la señora Bachelet en Caracas, que además demuestra muchas falencias, dijo que no podían hacer la intermediación para una reunión con la relatora. Lo que nos da a pensar por el resultado sesgado del informe es que la relatora recibió una sola versión de los hechos, la versión del gobierno. Sin embargo, en su informe dice que se reunió con la oficina de la alta comisionada, quien por ciento tiene todas las denuncias actualizadas. Constantemente se les hace entrega de la situación de los presos políticos militares, denunciando las condiciones de reclusión, la falta de luz solar, de alimentación, de atención médica, la falta de debido proceso, las violaciones al derecho de la defensa, el confinamiento en solitario prohibido por las Naciones Unidas, aseguró así de la SOTA. La verdadera situación es que los presos políticos militares están siendo ejecutados lentamente en sótanos y celdas infrahumanas. Muchos se han contagiado por la pandemia y sufren las secuelas de contagio sin que alguien reclame. Lo que está ocurriendo es grave, pero es más grave el silencio por parte de la señora Michelle Bachelet ante el palio discurso de la bielohistoria Elena Don Juan, donde lo único que está demostrando es su simpatía ante un gobierno dictatorial como el de Nicolás sin escuchar a los que verdaderamente están afectados, además de hacer oídos sordos ante las graves denuncias que residen en la misma Oficina de los Derechos Humanos. Terrible. Y bueno, amigos... Así hemos finalizado hoy nuestra noticia con muchas preguntas, dudas, inquietudes que a lo largo de otras noticias vamos a ir resolviendo y concluyendo. No se les olvide como siempre suscribirse a nuestro canal, activar la campanita de notificaciones claramente y compartirlo con todos sus amigos en redes sociales. Es un gusto leerlos y hasta una próxima. Chao, chao.